¿Y qué pasa con la caché? No, Hemos hablado mucho de caché y de esas cosas, ¿no? Bien, vuestro amigo Valgrin tiene otra tool magnífica que se llama Caché Green. Un nombre muy original. ¿Vale? Si ejecuto esto con Caché Green, me sale... Un montón de cositas muy interesantes, que aquí se ven mal porque no tengo mucha amplitud para que se vean, pero bueno, vamos a intentar que se vea. Referencias de instrucción, que es lo que hemos visto antes, 63 millones nos suena, ¿no? Estas son las instrucciones que hemos referenciado, ejecutado. En realidad es las veces que accedemos a memoria para conseguir instrucciones. O lo que es lo mismo, si os acordáis del ciclo fetch de code execute son... 63 millones de veces fetch, que es obtener de memoria una instrucción para ejecutar. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere concretamente esto. Y aquí tenéis misses, fallos de caché. Y aquí tenéis fallos de caché de instrucción y fallos de caché. Bueno, esta es la de instrucción y esta es la de datos. ¿Vale? De nivel 1 y de niveles superiores al nivel 1, que sabéis que tenemos varias cachés. ¿Vale? Aquí tenemos. 1.600 fallos de caché, que no es mucho en 63 millones de accesos de instrucción, ¿vale? Lo cual quiere decir que nuestro código en cuanto a instrucciones, más o menos bien, 0%. Y cuando bajamos, nos encontramos que referencias de datos hay 30 millones, ¿vale? Estos son 20 millones de referencias de lectura más 10 millones de referencias de escritura. Es ahí como lo divide porque estamos escribiendo la variable mtotal, ¿vale? Y aquí tenemos, Mises, 630 y pico mil, en 30 millones, un 2% de Mises, ¿vale? Esto es a nivel de datos, si os fijéis, en nivel 1. Y esto es en niveles superiores, que son muy similares. Esto significa que cuando estamos fallando en nivel 1, prácticamente estamos fallando también en la otra caché. todos esos son fallos de caché. Esto... Lo hemos hecho con Zoom, ahora probamos con Zoom 2, vuelvo a compilar. Sí. ¿Qué conlleva un fallo de caché? Vale, eso es una buena pregunta porque no lo he explicado. Cuando yo voy a acceder a memoria, lo primero que miro es a ver si lo que voy a acceder está en la caché de nivel 1, que es la que tiene el procesador vale sí, Aquí podría mostrarlo, vale la arquitectura de mi procesador, ¿ves? tengo cuatro CPUs y en las cuatro CPUs si bajo un poco más abajo veréis que me dice que tengo una caché de nivel 1 de datos de 24K, una caché de nivel 1 de instrucciones de 32K, que esto es menos de lo que tenía el Amstrad en memoria RAM, si os fijáis y tengo una caché de nivel 2 de 1024 k y luego la memoria RAM ¿vale? ¿qué significa esto? yo voy a acceder a un dato que no tengo en el procesador el procesador pide un dato como cada vez que hemos visto esos de word pointer de acceso de escritura o de lectura pido un dato primero miro si es si lo que estoy pidiendo es un dato miro a ver en mi caché de datos que es esta de aquí en esos 24 k a ver si el dato está ahí si el dato está ahí Perfecto, lo traigo de caché, que es muy rápida, la caché que está al lado del procesador es rapidísima. Y continúo, si el dato no está aquí, eso es un caché mis. Cuando se produce un caché miss es que yo he ido a coger de la caché de datos, no estaba la caché, con las instrucciones pasa lo mismo, lo que pasa es que eso pasa con los fetch, que es cada vez que obtengo los datos para las siguientes instrucciones que voy a ejecutar, está dividido. Caché de datos. Caché mis significa tengo que irme a la caché de nivel 2 y pedirle el dato a la caché de nivel 2, que es más lenta que la de nivel 1. Si el dato está en la de nivel 2, se actualiza la caché de nivel 1 y continúo. Si no está en la de nivel 2, caché Miss y me voy a la RAM, que es más lenta que estas dos. ¿Vale? En muchos procesadores, en este no, pero en muchos procesadores tenéis también una caché de nivel 3. Porque normalmente la caché de nivel 1 está a nivel de, de cada CPU, la caché de, de nivel 2 suele estar en la agrupación de CPUs, es decir, yo tengo una CPU con 4 cores, cada core tiene un nivel 1 y la CPU con sus cuatro cores tiene un nivel 2. Y luego hay un caché de nivel 3 que está en la placa, fuera de los procesadores, y luego está la RAM. Aquí no hay caché de nivel 3, como veis. ¿Vale? Cada una de las cachés es más lenta que la anterior. Es más memoria, pero más lenta. Y la RAM es lo más lento de todos. De hecho, ya que preguntáis esto, viene bien esto. Se ve un poco mal este vídeo. A ver, si, si conseguimos que se vea bien o mejor, ¿no? ¿Alguno sabéis quién es Mike Acton? ¿Nadie conoce a Mike Acton? ¿No? Tú deberías. Lo he mencionado en clase más de una vez. ¿Vale? Es programador del Game Engine de Insomnia Games. Actualmente es conocido por ser uno de los mejores programadores de Game Engine del mundo. Reconocido por ese nivel. ¿Vale? Bien, aquí veis que pone un diagrama de exactamente lo que os acabo de decir. La CPU, los registros, que aquí pone free, gratis. Es decir, acceder a los registros de la CPU es instantáneo. Si tengo que acceder a la caché de nivel 1, que como veis de datos y de instrucción, tres ciclos. Si tengo que acceder a la de nivel 2, que es la que habéis visto que yo tengo un K, o sea, un K no, un mega, 20 o más ciclos el coste. Y si tengo que acceder a la RAM, 200 o más ciclos. Y de ahí viene la afirmación que yo os he dicho más de una vez, de que optimizar para caché puede hacer vuestro programa 200 veces más rápido. Por esos ciclos. vale Pero lo gracioso no es eso, lo gracioso es cuando vemos esto visualmente. Me, me gusta porque en esta charla que da, esta es de 2014, si no mal recuerdo, diseño orientado a datos. En esta charla me gusta porque ahora hace una comparativa visual de cuánto es esa rapidez a escala. Es lo que vamos a ver ahora. La verdad es que hay que reconocer que ahora está bastante mejor el hombre. Si se le ven en las últimas charlas, se le ve mejor que, que ahí en 2014. Pero bueno, esto es lo que tarda un dato en llegar. A, en llegar al procesador, una vez lo pide. Eso es si viene de la caché de nivel 1. Ahora lo veréis. Eso. Viene rápido, ¿no? Caché de nivel 2. Un poquito más. Ahora viene de la RAM. Vamos a ir esperando a que llegue el dato desde la RAM. ¿Vale? Así que cada vez que vuestro juego o vuestro programa tiene que traer un dato de la RAM, básicamente lo que sucede es que el procesador se queda sentado esperando hasta que el dato llegue, como acabáis de ver. Y la caché de nivel 1 es tres veces más lenta, la que habéis visto que hace tres veces más lenta que un registro. Por eso en cuanto hemos hecho el cambio y hemos, estamos utilizando un registro para la variable que tiene el total, en lugar de utilizar accesos a la memoria, somos así de rápidos. Y de hecho, cuadra más o menos, somos seis veces más rápidos. Más o menos, y si os habéis fijado, esto cuadra más o menos con valores de estar accediendo a instrucciones y la, y la caché de nivel 1. Si nos hubiéramos tenido que ir a escribir el dato a la RAM, seríamos 200 veces más lentos que en un registro. Bueno, todo esto para que nos hagamos una idea. ¿Responde eso más o menos a tu pregunta? Sí, ¿no? tenemos claro lo que es un caché mis, no está en caché, tengo que ir a la siguiente. ¿Cómo lo sabes? Vale, eso, para eso hay que entender cómo funciona la caché, eso lo veremos ahora después, ¿vale? Bueno, compilo, que le había hecho el cambio para poner SUM2, que es nuestra versión actualizada, ¿vale? Y ahora le paso el caché green a mi versión 2 y ¡uy! Estos datos no parecen muy diferentes de lo que tenía antes, ¿no? Sí que ha cambiado, que aquí hay un miss rate muy alto, ¿no? A ver, voy a ver si puedo mostrar. Estos son los datos que tenía antes. 647.000 misses por aquí, 635.000. Me vengo ahora y con mi versión optimizada... Esto no ha cambiado, ¿no? No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Y de repente, además tenemos aquí un 18% que, si os fijáis, tenemos ahora un 18% de misses y antes teníamos solo un 2% de misses. Sin embargo, el programa es más rápido con un 18% de cache misses que con un 2%, ¿por qué? ¿Eh? Porque estoy haciendo menos instrucciones. Ambos programas tienen los mismos cachemises, con lo cual los dos programas con respecto a la caché son más o menos iguales, lo cual es lógico, porque a fin de cuentas, si yo estoy accediendo a la variable mTotal todo el rato, esa variable va a estar en caché, no se va a ir de la caché. Con lo cual no estoy haciendo cachemises por acceder a mTotal, salvo quizá la primera vez que accedo. Y ya está. No hago muchos caché -mises por M total. Y sin embargo, tengo 30 millones de referencias aquí debidas a mis instrucciones, mientras que aquí solo tengo 3 millones de referencias de datos. Porque en uno tengo muchas más instrucciones que en el otro. Es decir, en este programa el problema no es la caché. En ambas versiones optimizada y sin optimizar. En ambas estoy usando la caché más o menos igual, pero claro, en una ejecuto muchas más instrucciones que en el otro y por tanto tardo más, porque ejecuto más instrucciones, simplemente. Bien, eso es lo que nos dice esto. Tenemos más informes porque tenemos el CG Annotate con esto que acabo de ejecutar. ¿Qué podríamos ver con el ficherito que nos genera? Aquí se ve un poco mal porque necesitaríamos más espacio, vale. si lo pusiera bien, aunque lo veáis en pequeñito, veréis el aspecto que tiene, que es que es una tabla en la que tengo el código fuente y al lado tengo cuántas instrucciones eh, ha solicitado una línea del código, cuántas peticiones de datos, cuántos misses ha generado en el nivel 1 de datos, esto misses R de lectura, misses real y... ¿Cuántos writes y cuántos misses write a la hora de escribir? Toda esa tabla, lo que me dice aquí en la línea de AUX, vale que es la que tenemos, hay 10 millones de instrucciones con tantos fallos de caché. Esto es toda la información que nos da valgrind que es muy útil. vale Y nos será más útil en otros ejemplos. Ya habéis visto las herramientas, vale, las dos herramientas que tenemos, Colgreen y Cache Green, que nos vienen muy bien para poder explorar cómo funciona nuestro código, tanto a nivel de ejecución, ¿vale? Donde se están yendo las líneas de ejecución, como a nivel de caché, que es lo que hace Cache Green. Con eso podemos ver si estamos provocando muchos cachemises o no, y luego después eso vendrá con tenemos que entender muy bien cómo funciona la caché para hacer que nuestros códigos provoquen menos cachemises y, por tanto, ganen tiempo. Pero ya habéis visto en el diagramita de tiempo que nos ha puesto Mike Acton cuánto perdemos cada vez que vamos a la RAM. Así que tenemos que procurar que nuestros códigos y nuestros datos entren a ser posible en la caché de datos y de instrucción de nivel 1 y eso nos hará más rápidos. Tenemos un tipo de GameObject que hay aquí, muy majo. vale. Tiene un ID, tiene un total, que esto parece que viene heredado del ejemplo anterior. Y tiene unos Values. Pues eso, unos Values, que son 14 Values, como veis ahí. Y tengo ahora mismo 5 millones de GameObjects. ¿Me juego? 5 millones de GameObjects. Hay una función Update, que veis ahí. Y el Main lo que hace es reservar un Array de GameObjects. Llamar a Update, decir que ya he terminado de actualizar y borrarlo. ¿Vale? Y el Update, que es este de aquí. Lo que hace es los objects ir sumando todo lo que hay en sus values, ¿vale? Aquí veis los values, pues recorre los values y se lo suma al total. Hora de optimizar, ¿qué hacemos? de force. O la variable para que correr primero los valid noches embebei primero de todos los sucesos, perdón, los sucesos que proceso uno. Y eso en qué me va a mejorar. Que a lo mejor no tengo que saltar tanto en la memoria. Que Que los datos están los datos no están seguidos. ¿Cómo están los datos en memoria? ¿Qué aspecto tienen los datos en memoria? ¿Qué, puede, ¿Qué aspecto pueden tener los datos en memoria? Si tuviera un GameObject, ¿qué aspecto tendría en memoria? Todos los IDs en memoria, ¿En memoria? se ponen todos los IDs y todos los eso ¿Y luego... Vale, en memoria va a haber un GameObject entero luego otro, luego otro, porque es un array de GameObjects. De modo que habrá un GameObject, y a continuación otro GameObject, y a continuación otro GameObject. Eso es como va a estar en memoria. ¿Y cada GameObject, internamente, qué aspecto tiene? ¿Ajá. En el orden en que yo los he puesto aquí. Un ID, luego unos VALUES, luego un TOTAL. ¿Cuánto ocupa un GameObject? object sí, no sé. No, no ocupa 12 bytes. 12 más algo, sí, bueno, igual a lo mejor sí. Sabiendo que ocupa más de 12, ocupará 12 más algo. 64 bytes ocupa. Muy bien, ¿cómo lo has calculado? Tamaño del array son 14. 14. Y cada elemento de la array value es un win32 que vale 4 bytes, con lo cual 14 por 4 más 8. 4 y 4, los dos de arriba. Total 64. O lo que es lo mismo, 16 ítems de 32 bits, 16 por 4, 64. ¿Sí? Eso es lo que ocupa un game object. ¿Bien? Así que tenemos 64 bytes y otro 64 y otro 64 y otros 64, 5 millones de veces en memoria, mucha memoria, ¿vale? Todos esos son nuestros GameObjects, y yo ahora lo que decías tú es que estoy accediendo a Objects J Total, ¿no? Y J es este de aquí, que va hasta los objetos, con lo cual estoy accediendo al Total del primer GameObject, y si el primer GameObject son los primeros 64 bytes, y a continuación están los siguientes 64 bytes y Total es el último byte, ¿Vale? Estoy accediendo al último byte del primer bloque de 64 y a continuación en la siguiente iteración de este bucle estaré accediendo al total siguiente, que es 64 bytes más adelante. Y los values que yo cojo aquí, lo que estoy accediendo es a ese total y sumándole un primer value. Y luego accedo al siguiente total y le sumo el primer value. Y luego accedo al siguiente total y le sumo el primer value. ¿Sí? Bien. Voy a ejecutar esto. Example 2, lo compilamos con O3 para que vaya muy rápido. Voy a probar con Time para empezar, que es más simple. 0.82. Muy rápido me parece, de hecho. <risas> Bien, hemos tardado casi un segundo en actualizar nuestros 5 millones de GameObjects. Esto no valdría para un, para un videojuego, porque estaríamos hablando casi de ir a segundos por fotograma. En vez de a fotogramas por segundo, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a hacer una versión Update 2. En la que hemos dicho que cambiamos los bucles de orden, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Y lo probamos, no? ¿Qué puede pasar? Se admiten apuestas. ¿Eh? ¿Tú crees que se queda igual? <risa> Vamos a ver. Hemos conseguido una cierta ganancia de nada que es... Vamos más del doble de rápido. Claro, esto cuando tengo 5 millones de GameObjects, se nota... Pero, si en vez de tener 5 millones tengo 25 millones de GameObjects, y yo ejecuto ahora con 25 millones de GameObjects, ya mi juego no va. Directamente, he tardado 4 segundos en actualizar con la primera versión y con el Update 2, tardo un segundo con 6. Vale, pero la ganancia en este caso no viene de haber utilizado una variable global con acceso a memoria o un registro. La ganancia en este caso sí que va a estar más relacionada con la caché. De hecho, vamos a verlo. Voy a pasarle al primer ejemplo, nuestro amigo el Colgreen. Vale. Le pasamos el call green a nuestro primer ejemplo, vemos que tarda un ratito, de hecho, claro, es que como le he puesto los 25 millones, y ahora está ejecutando los 25 millones, que eran 4 segundos sin call green, y ahora le meto call green, 1453 millones de instrucciones, solo estoy sumando valores, ¿vale?, no está mal, ¿vale?, Vamos a ver qué nos dice el annotate. Vale. Ahí vemos nuestro bucle. Mil millones de instrucciones que tenemos aquí, en estos accesos de aquí, y cuatrocientos millones de instrucciones ahí arriba. ¿Sí? Bien, vamos a compilarlo en la versión 2 y volvemos a hacer el, la ejecución al green y vamos a ver la diferencia de instrucciones, que es lo primero. 928 millones de instrucciones, hemos ganado bastante en instrucciones, por lo visto, y solamente hemos cambiado el orden. Hemos ganado en instrucciones. ¿A qué se deberá eso? Para saber a qué se debe ya nos tenemos que ir al ensamblador, como hemos hecho antes. Tampoco vamos a verlo exactamente ahora. Vamos a ver cómo se distribuyen. Como veis aquí, ya podemos averiguar más o menos de dónde viene nuestra ganancia. Fijaos los for, los for Directamente antes ocupaban instrucciones, antes teníamos código para software, ahora no. Ahora solo tenemos mogollón de peticiones de ejecución de instrucción, mogollón de fechas aquí, pero no aquí. Se pasa todo el tiempo haciendo fetch aquí, aquí no. ¿Vale? Eso es lo que hemos ganado en instrucciones. ¿A qué se deberá eso? Bueno, lo podemos ver luego, pero ahora vamos a ver la otra parte que es esto, cómo va respecto a la caché. Vamos a ver a nuestro amigo el caché green. Que también en nuestra primera versión va a tardar un poquito. Bueno, un poquitito de información. Ahí tenemos nuestros 1.400 millones de instrucciones. ¿Vale? Nuestros 1.400 de millones de instrucciones, tenemos 850 millones de referencias de datos, de peticiones a memoria, con 200 millones de Mises en nivel 1, como veis, y a su vez también 200 millones de Mises en nivel 2, de caché. Todo esto son los misses que tenemos en caché, como veis. Y... Esos Mises es un 23% de las peticiones que hacemos. Una de cada cuatro peticiones de memoria no está en caché, directamente. Así que estamos mareando a la caché, para ser exactos. La estamos mareando literalmente. Ahora, vamos a probarlo con la otra versión, sin ver los resultados detallados, ¿vale? Eso os lo dejo a vosotros, podéis hacerlo como ejercicio, ver los resultados detallados. ejecutamos la segunda versión y esperamos dime Además, parece que hemos esperado menos ¿no? ¿no terminas de ver por qué? ahora lo, ahora lo dibujamos si hace falta, ¿vale? ah, es que he ejecutado call green y nadie me ha dicho nada, yo decía digo, algo falla aquí, claro, que he ejecutado call green y no cache green nadie me ha dicho nada Decía, si me falla ¿dónde están los datos? Si antes no, no me he ido a la Notate para verlos detallados. Decía que no terminas de ver el por qué, por qué cambiar el orden produce una cosa u otra. Bueno, para empezar, lo que produce. Antes teníamos 800 millones de peticiones de acceso a memoria. Con el cambio solo tenemos 200. Menos accesos a memoria. Esto habría que ver en el ensamblador por qué. Yo ya me imagino por qué, pero esto lo tendríamos que ir a ver. Pero de esos accesos, solo 25 millones son cachemises. ¿vale? Antes teníamos 200 millones de cachemises. Eso es 1 a 8, ¿Vale? comparado con antes. Y esto es un 12%, seguimos teniendo cachemises, pero tenemos menos. Y ahora, el, ¿a qué se debe? Voy a ver si os lo puedo dibujar para que lo veáis. Si tenemos un GameObject, y un GameObject lo puedo dibujar, a ver cómo lo dibujo, así, un GameObject, ¿vale? Tiene los Values, tiene el ID, tiene los Values, y tiene el total. Esto sería un GameObject, ¿vale? En memoria, todo seguido. Esto ocupa 64 bytes. A continuación está el siguiente game object, a continuación el siguiente, a continuación el siguiente, y así en la memoria. Cuando yo hago el primer bucle, que es este de aquí, yo lo que estoy iterando con esta i es los valores. De modo que la i coge el valor cero y se pega aquí. Para todos los objetos que tengo, que son 25 millones, va a sumar el valor cero a su total. El valor cero está aquí, el primero, se lo sumo a este total. Y a continuación cojo este y se lo sumo a este total, y a continuación cojo este y se lo sumo a este total, y a continuación cojo este y se lo sumo a este total, ¿vale? Y eso lo hago para todos. Y cuando haya terminado con el valor 0, entonces vuelvo otra vez al principio para el valor 1, que es el segundo de aquí, y se lo sumo a este total, y para el valor 1 y se lo sumo a este total. Ya podéis estar viendo que estoy dando saltitos, que es lo que decía esto exactamente, por la memoria, ¿sí? Si yo inter, eh, intercambio estos dos, lo que hago es ir desde j igual a 0 hasta el número de objetos, con lo cual voy objeto por objeto y para cada objeto recorreré todos sus valores sumándoselos al total. De modo que voy, primer objeto, valor cero, sumo al total, valor 1, sumo al total, valor 2, sumo al total, valor 3, sumo al total. Vale. Lo del montón de instrucciones es por otra cosa, pero eso tenemos que ir al ensamblador para verlo. Antes de llegar ahí, el tema es, cuando yo hago una petición a la memoria, la que sea, yo hago una petición a la memoria RAM, como es muy lento acceder a la RAM, como habéis visto, la RAM piensa que lo que yo voy a hacer con mayor frecuencia, y que de hecho es lo que se hace con mayor frecuencia en los procesadores, salvo que programemos así, es leer consecutiva la ram yo si leo un byte a continuación voy a querer valores que vienen después entonces qué es lo que hace el procesador si yo le pido este game object de aquí le pido el primer valor me trae el game object entero a la caché vale y como ya lo tengo entero en la caché todas las demás peticiones que hay aquí Todas las demás ya no son cachemises. ¿Por qué? Porque yo el primer caché hace que el procesador se espere, pero a la RAM y a la caché de nivel 2 se le pide, oye, tráeme, no me traigas un byte, para un byte no te molestes. Trae un montón. ¿Vale? Entonces la RAM me trae un saco de bytes, me llena la caché y yo cuando hago la segunda petición ya está en caché el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces pues eso me permite que este recorrido de aquí lo haga todo en caché. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pido el segundo. Que no está en caché, de nivel 1. Porque si os acordáis cuando he sacado la lista, mi caché de nivel 1 es de 64 bytes por línea. Cada línea de caché son 64 bytes. De modo que me cabe un GameObject entero. A continuación otro, a continuación otro, y todo eso yo lo voy leyendo en línea. Mientras que si lo hago de la otra manera, voy dando saltos, estoy todo el rato provocando caché misses. Todo el rato. ¿Vale? Esto a vosotros os va a pasar no con una tontería como esta, sino fundamentalmente os pasará mucho con accesos e indirecciones de punteros a punteros y punteros a punteros. Porque cuando yo accedo a un puntero, le pido al procesador que me dé el valor del puntero de la RAM, el procesador dice, vas a querer leer cosas seguidas, te doy lo que tiene este puntero y todo lo que viene a continuación, pero tú en realidad no, tú lees el puntero para decirle, ah, ahora que he leído esta dirección de memoria que está a tomar por saco, me traes ese a tomar por saco y dice, ah, no querías lo siguiente, bueno, te traigo ese y los siguientes pero como ese es un puntero que apunta a otro puntero, haces lo mismo y dices, uy, ya que tengo este valor, tráeme este otro que estaba a tomar por saco. Y entonces estamos haciendo algo parecido a lo que habéis visto ahora, que he simulado con saltitos. ¿Vale? Ese es el problema principal de utilizar punteros. El utilizar punteros no es en sí mismo como tal una técnica especialmente lenta por utilizar punteros, sino por los problemas que os puede provocar de patrones de acceso a la RAM que la caché pues pierda efectividad, simplemente. Y eso lo podéis comprobar utilizando caché green, como habéis visto, viendo el número de cachemises que tenéis. Así que tenéis que procurar vuestras lecturas de datos de vuestro juego que sean lo más sólidas posible, que no es, me voy a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, porque si no, esto se ralentiza mucho, y como habéis visto, hasta 200 veces más lento, si estáis todo el rato tirando de RAM. vale eh... Me falta por ver una cosilla. Tengo ahora puesto el update 2, ¿vale? Mi magnífico update 2. Tardo 1,7 segundos más o menos, ¿no? Voy a hacer un cambio insignificante. Se me ocurre hacer un cambio insignificante, que además es un cambio habitual que podemos hacer. A ver, yo es que tengo 25 millones de GameObjects, pero no todos son visibles. Los hay visibles y los hay invisibles en un momento dado. Hay algunos que se están viendo y otros que no. Pero yo aquí no puedo hacerlo, así que se me ocurre que voy a meter un bool para decidir si mi GameObject es visible o no es visible. Pero lo he metido porque lo usaré después, pero todavía no lo voy a usar. Solamente lo voy a meter. ¿Vale? He metido mi bool visible. Y voy a compilar sin tocar el resto del programa, ni la ejecución, ni el bucle, ni nada. Y voy a ejecutar. Y de repente se ha hecho más lento. Acabo de hacer más lento mi programa metiendo un insignificante bool en un struct. ¿Qué ha pasado? Os he dado la pista antes. Mi GameObject ocupaba 64 bytes, que es lo que ocupa exactamente una línea de caché. Ahora, para meter un bool, el procesador no puede meter un bit, porque nosotros no podemos referenciar bits, así que un bool internamente se mete como si fuera un entero. Se mete o bien 32 o bien 64 bytes. Bit bytes no, bits más. ¿Vale? Normalmente supongo que será de 32. Para. Un bit. Pero da igual, aunque hubiéramos metido un bit más, el problema es que ya no cabe en una línea de caché. Y esto automáticamente incrementa nuestros cachemises el haber metido el bool sin usarlo. Solo porque la estructura ocupa más, en memoria ocupa más y no caben en caché. No he hecho nada con el programa, no he tocado el código, no he desoptimizado nada. He metido un dato en mi estructura. ¿Cómo lo veis? Por eso, la charla que habéis visto de Mike Acton se llama Data Oriented Design. O lo que es lo mismo, diseño orientado a datos. Aquí estáis viendo que lo que causa los mayores problemas de rendimiento ni siquiera es el código, sino los datos. ¿Y cómo utilizamos los datos? Porque en realidad el cambio que hemos hecho en el código... No es una utilización más inteligente de la instrucción no sé qué, para hacer no sé cuántos, ni un algoritmo súper avanzado. No, solamente acceder a los datos linealmente es lo único que hemos hecho para hacer más rápido el ejecutable. Lo que más importa en vuestros diseños son los datos y el orden que ponéis en ellos. El orden en que los accedéis, el orden en el que los modificáis. Eso es lo que os va a dar en cualquier PC moderno la mayor parte del rendimiento. Luego, si vuestro algoritmo de pathfinding o de lo que sea es un poquito más lento o hace más operaciones, puede ser incluso despreciable con respecto al patrón que haga de acceso a memoria. Puede ser totalmente despreciable. Si os fijáis, esto lo puedo poner ahora con el caché green. Veremos lo que tarda. ¿Cuántos misses nos da? Magníficos. 26 millones y si os fijáis 400 millones de referencias memoria, ¿vale? Y solo he metido un bull. Fijaos. 194 millones de referencias a memoria por 400 millones de referencias a memoria al meter un bull. Quiero decir, como es un ejemplo de juguete, en el rendimiento se ha notado relativamente poco. He pasado de 1,7 a 1,8 segundos, parece despreciable, y de hecho el problema que tenéis y por el que tenéis esa máquina objetivo de ahí, y por el que habéis usado Amstrad, es porque esas pequeñas diferencias, que cuando las veis en números son enormes, la diferencia es brutal, por meter un bull. Pero, como tenéis ordenadores superpotentes, no se nota. No se nota hasta cuándo, hasta cuando vuestro programa es grande, y entonces de repente empieza a pegar tirones. Algunos habéis tenido recientemente la experiencia de probar en la máquina y decir, pega tirones, ¿por qué será? Pues hay miles de motivos por los que pueda ser, pero fijaos que puede ser hasta un bull en una estructura. Y esto es el motivo de, por el cual cuando uno hace videojuegos y cuando uno hace tecnología, no puede vivir en los mundos de yuppie, de uso, el motor no sé qué y ya se encargará de todo. Si queremos hacer tecnología de verdad y si queremos ser ingenieros de verdad, esto no podemos obviarlo, porque obviar esto significa tirar a la basura nuestro trabajo, porque por cuatro líneas de código o cuatro datos mal puestos pueden echar por tierra el resto del trabajo, porque esto no importa si lo hacéis en el menú. Si yo tengo un menú que se va a ejecutar una vez cada un siglo en el que pongo esto y solo es la inicialización del menú, si en la inicialización del menú meto 200 millones de cachemis, no importa si luego en el render y en el ciclo constante de juego está optimizado. Pero esto, ese bool que acabo de meter, lo meto dentro de uno de los procesos que se ejecutan 60 veces por segundo o que se ejecutan más de 60 veces por segundo, por ejemplo, habéis visto que son GameObjects. Si yo cada uno de mis fotogramas tengo que actualizar 100.000 GameObjects y por cada GameObject tengo un BULL de más, tengo 60 fotogramas por, pongámosle para ser pequeño, 1.000 GameObjects, 60.000, multiplicado por el coste de esto que es más del doble, acabo de multiplicar por 120.000 mi coste, con un BULL. Ahí no se puede fallar. En otros sitios del programa sí, pero como veis ahí, pasamos de 100, 194 a 400.000. De 194 a 400. Y en Mises es lo que hace que esto no haya incrementado tanto. Tenemos 26 millones por 25 millones. ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que al meter el BULL, lo que ocurre es que cada vez que pedimos a RAM, pedimos más datos. No tenemos muchos más cachemises porque el procesador es muy inteligente y me trae un game object y me empieza a traer el siguiente. ¿Por qué? Porque no cabe en una línea de caché y ya me está cacheando el siguiente. Aún así, llego tarde y meto misses. Meto alguno más. Pero lo que he incrementado es esto, que eso ha hecho que esté mucha más información viniendo de RAM. Innecesariamente. Si quito el BULL, esto va más rápido. Bueno, ¿dudas? ¿preguntas? ¿cuestiones? Dime. Buena pregunta. ¿probamos? Esto dices aquí al final. Y los values y el total arriba. ¿Qué te hace pensar que hacer esto puede reducir el... Uy, ¿qué ha pasado? Uh -huh. No los estoy usando, ¿correcto? Entonces, solo trabajar con el principio de cada reacción, y en lugar uh de hacer -huh. dos cargas por diante de dos cargas con el siguiente, vas a trabajar con el primer ejemplo antes de poner el punto. Sí, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Bueno, ¿tienes tu teoría? Vamos a poner la prueba. ¿Por qué no? Esto es lo que hay que hacer, de hecho. Lo que hay que hacer es plantearse ideas y decir, ¿será así o no? Y probarlo. Luego, como os digo, tampoco vamos a meternos con más tiempo, lo que deberíais hacer es, lo mismo que he hecho en el primer ejemplo, coger esto, ir a godbolt.org y pongo uno y pongo otro y miro el ensamblador. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Vale? Vamos con Cache Green. Creo que eso responde a tu pregunta. 26 millones y medio de misses. A ver si. Y antes teníamos 26,584,587. Ni un cachemis menos. Tal cual. A ver, aquí el, el problema fundamental es que cuando cargamos, o sea, los misses no vienen por el orden de acceso porque eso entra dentro de los primeros 64 bytes del GameObject. Podríamos tener más misses. Si nuestro GameObject, en vez de 64 bytes, nos hubiera ocupado, por ejemplo, 96 y los values están en el medio. A lo mejor ahí podemos hacer más misses. Pero bueno, de hecho, aquí ya hemos aumentado los misses por el mero hecho de que yo cargo un GameObject ¿vale? y me carga un BULL de más, eso vaya a otra línea de caché. O sea, yo tengo líneas de caché, entonces se me carga una línea de caché que cabe justa como un GameObject, el BULL ya no cabe, ese va... A otra línea de caché, pero cada vez que se carga en caché no se carga un byte. Se carga siempre una línea entera. La caché nunca carga un byte. La caché siempre carga líneas enteras. ¿Qué ocurre? Que aunque yo esté haciendo los GameObjects de un byte más, como están todos seguidos en memoria, lo que pasa es que yo meto en la siguiente línea de caché el bool y casi todo el siguiente GameObject. Pero en el, del siguiente GameObject en la siguiente línea de caché está desalineado porque estoy metiendo el bull del Game GameObject anterior y ya tengo solo 63 bytes de los 65 que me ocupa, con lo cual los dos últimos, que son el total y el, y el, el siguiente bull ya no caben. Pero claro, cuando voy a acceder a ellos en, el, en la siguiente iteración del bucle, voy a ir pidiendo ya el siguiente GameObject porque accedo al total, provoco un miss y voy al otro lado. En este caso no compensa porque la realidad es que como no te cabe en una línea de caché y ya vas desalineado y vas pidiendo de más, los misses son los mismos porque te desalineas todo el rato igual. ¿vale? Esto es mucho más problemático si los datos que nosotros tenemos no caben en líneas de caché y son muy grandes. Si tenéis un GameObject que ocupa, por ejemplo, 640 bytes, que serían 10 líneas de caché, tenemos un problemón. Y no os quiero decir nada si tenéis un GameObject que ocupe más de 24K. Porque como habéis visto, la caché de este procesador son 24K, la caché de datos. Si tenéis un GameObject que ocupe 25K, ya sabéis que no cabe entero en la caché. El GameObject 1. ¿Vale? De modo que cada nuevo GameObject en la iteración son todos fallos de caché, automáticamente. Consecuencias que tenéis que sacar de aquí. Para optimizar cosas que se acceden mucho, el tamaño de la caché y de las líneas importa. Es mucho más eficiente diseñar objetos divididos en bloquecitos de 64 bytes de línea de caché, sobre todo teniendo en cuenta a qué procesador vais dirigido, porque si quisierais ir a un procesador inferior al que tengo yo, esto es un celeron, pero a uno inferior podría ser que la caché fuera de 32 bytes. No recuerdo ya cuál es el último que tiene de 32 bytes, pero vamos, de 64 son casi todos sí que es verdad que varían mucho los tamaños de las cachés de nivel 1, varían los tamaños de cachés de nivel 2, de nivel 3... Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta en los procesadores modernos. Y si vosotros diseñáis, para el caso común, en principio 64 bytes, hoy en día es una apuesta más o menos segura en la mayoría de cachés de, en la mayoría de, cachés de procesadores de Intel. De modo que esos bloques ya os ayudan a optimizar. Y si los ponéis seguidos en memoria... Y accedéis a ellos seguidos, ganáis mucho, como habéis visto. Entonces, tenerlo en cuenta, ese bull de más es una muerte. He puesto un bull, podría haber sido cualquier otra cosa, pero un bull es por ese ejemplo de que solo es un bull, hombre. Otra cosa, las herramientas que habéis visto, utilizadlas, probadlas y ver. Porque si veis vais a aprender. Preguntas como lo que se ha hecho él. ¿Y si hago esto, qué pasa? Pues el si hago esto, qué pasa, uno lo prueba, pero lo más interesante no es probar, es luego analizar el por qué. ¿Por qué ha salido lo mismo? ¿Por qué sale distinto? ¿Qué ventaja o inconveniente tiene? De ahí es de donde vais a aprender cómo funciona. Claro, la otra forma de aprender todo esto es cogerse el manual del procesador de Intel, que es donde está la información de primera mano. Quiero decir... Ya tenéis bastante con aprender C++, aprender las cosas que estáis aprendiendo, pero si queréis profundizar en algún día y en algún momento, quiero saber más de cómo va esto exactamente, no hay que irse a YouTube a buscar a alguien que os explica cómo va exactamente el procesador, sino la información de primera mano está en el manual de Intel del procesador. Tal cual. se va uno al manual de cómo funciona el procesador y ahí está explicado. Una última cosita que vamos a ver por curiosidad. sin sin detenernos mucho porque si no tardaríamos un montón y no es cuestión de tardar un montón. Voy a poner este código. Para que veáis alguna cosa curiosa. Bien, ahora mismo, si os fijáis arriba, en la web no tengo puesta ninguna opción del compilador. Pero le voy a poner menos o dos. Veréis que compila, ¿vale? Esta es la versión del update. ¿Vale? Que tiene su bucle y sus accesos y tal. El, la versión del update 2 no parece muy diferente. Hasta aquí lo veis. Y se parece mucho a lo que hemos visto antes, ¿verdad? No me voy a detener en lo que hace. Sí, fácil de entender. Un CMP, un MOV. Por ahí pone LEA. que No sabemos lo que es, pero bueno, da igual. Tampoco nos vamos a entretener, no Es muy complicado, lo podéis ver. Bien, hasta aquí bien. Y uno dice, bueno, y... ¿Qué pasa si le pongo O3, que es lo que estábamos usando antes? Este es el update, ¿vale? Parece que no ha cambiado demasiado, un poco sí, pero a no mucho. He hecho, como más largo y de repente este es el update 2. Fijaos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Qué, ¿Qué es eso que está haciendo? ¿Y esto? ¿Qué es todo eso? Son alguna más. Todo esto es básicamente desenrollar el bucle. Desenrolla los bucles todo lo que puede para hacerlos en instrucciones juntas. Porque entre otras cosas, los procesadores modernos tienen una cosa que se llama ejecución fuera de orden y ejecución especular. Y significa que todas estas instrucciones pueden ejecutarse a la vez en nuestro procesador. No exactamente a la vez, pero ciclo tras ciclo, una detrás de otra, en la arquitectura superescalar que tiene el procesador. De modo que cada una de estas, aunque cada una de ellas tardase un poco más en total, desde que se lee la instrucción hasta que se termina, se meten en el pipeline y cada una de ellas termina tardando un ciclo que es el throughput, que podéis medir. Y luego hay otras cositas que veis aquí que son como un poco más raras, ¿no? C, un ¿qué coño es esto? ¿No? Ahí hay alguna cosilla que os puede sugerir que es esto. Estos son los registros MMX y las, y las extensiones SSE y demás. Todas estas cosas que tiene el procesador que permiten leer cosas de 128 en 128 bytes, de modo que cuando hacemos uso de lecturas lineales de memoria sin dependencias, y esto es muy importante, es una cosa que quería dejar clara, cuando estamos accediendo linealmente a la memoria y no estamos provocando dependencias simples como lo típico que hacéis en un bucle de poner if no sé qué, entonces tal, si yo aquí en medio meto un if, uno solo, para decir el caso del 5, lo hago diferente, en mitad del if, acabo de jorobar al compilador completamente porque el compilador no puede ya hacer esto. Que es decir, voy a hacer la misma operación a todas las cosas que hay en una línea y como hago la misma operación, utilizo mis registros que me permiten paralelizar MMX y sse Y eso lo hace el compilador. Eso hace que las cosas vayan muy rápido. Ahora, si le meto dentro un solo if, ya lo jorobo. Le jorobo la vida completamente. Vengo aquí y le pongo if i igual igual a 1, continúe, por ejemplo, que no haga nada. Y sigue haciendo cosas de este estilo porque es muy listo, pero si lo analizo ya tiene algún problemilla. vale Meter cosas como esto en mitad de un bucle es destructivo para el rendimiento. Le he puesto el I igual a 1, como es el 1, I igual a j, que mola más. Así lo jorobo del todo. Y como veis, me desaparecen todos los registros MMX de golpe, porque esto ya no se ejecuta para todos. ¿Vale? Ya no estoy haciendo la misma operación para todos los elementos de un vector linealmente, sino que estoy haciendo casos especiales. Si tenéis casos especiales, como en este tipo, lo mejor que podéis hacer es el caso especial lo trato fuera y luego hago una operación para todos. Porque la operación para todos, él la puede paralelizar con los registros MMX y SSE, como veis, y eso es lo que hace el O3. Pero si metéis una como esa, ya no puede. Para realizarlo. vale. No me he metido a explicar esas instrucciones, pero habéis visto que el O3 las ha metido. Si queréis que las use el compilador, pues le tenéis que dar motivos para hacerlo, es decir, le estoy aplicando la misma operación a todo, entonces él ya puede coger y decir, vale, pues paralelamente la aplico a la vez a todos.